Soy Baltasar Escriche, voy a haceros una introducción del control de plagas desde el punto de vista de la biología molecular. La agricultura ha generado ecosistemas vegetales con pocas o una sola especie. Las plantas poseen numerosos mecanismos de defensa frente a los fitopatógenos, de tal forma que solamente los especializados en una especie son capaces de alimentarse de ella. En un cultivo, los fitófagos de esa especie vegetal se ven favorecidos en su número de tal forma que eh, aumentan exponencialmente llegando a producir lo que denominamos plaga. Las plagas son principalmente debidas a eh, invertebrados y principalmente de los insectos debido a sus especiales características biológicas como es un gran número de descendientes y su capacidad de movilidad. Los daños originados en los cultivos pueden ser de tipo directo o de tipo indirecto, esto es atacan a la planta de tal forma que disminuyen el rendimiento. El tratamiento de las plagas viene determinado por el umbral de daño, cuando resulta más eh, económicamente eh, beneficioso tratarlas que permitir ese daño. El control de plagas puede realizarse de forma directa, atacando directamente a la gente causante o indirecta, como es el caso de la rotación de cultivos. Actualmente, se utilizan de forma combinada estos sistemas de control en los denominados eh, sistemas de control integrado de plagas. El control directo se realizó inicialmente us usando diferentes sustancias provenientes de insecticidas de síntesis química. Estos, eh, este abuso de estos eh, insecticidas provocó, han provocado diferentes efectos en la salud y en los ecosistemas. Se han utilizado diferentes alternativas, entre las que destaca el uso de patógenos naturales específicos de plagas, como pueden ser bacterias, virus o hongos. Especialmente en insectos, ha resultado de enorme eficacia el uso de la bacteria Bacillus thurigensis. Esta bacteria es una, es una bacteria tipo Gram positiva que se encuentra presente en todos los lugares y que, cuando esporula, produce un acúmulo proteico de, que, con actividad principalmente insecticida. Esta especie fue aislada a principios del siglo XX de larvas de insectos con síntomas de infección. Rápidamente se inició su uso comercial, pero fue desplazado temporalmente cuando eh, se extendieron el uso de insecticidas de síntesis químico. Actualmente está considerado el producto biológico con mayor cuota de mercado. La, el acúmulo proteico está basado en una serie de proteínas denominadas proteínas CRI. Cada proteína CRI es tóxica para un número muy limitado de insectos, lo cual es una característica muy deseable para evitar efectos en especies no dianas. Su, su efecto se basa en producir daño en el intestino de los insectos, que finalmente originan su muerte. Se ha determinado la existencia de 70 familias diferentes de proteínas CRI basado en que la diferencia de aminoácidos es mayor del 50%. Estas, las bacterias que producen estos, estas proteínas CRI pueden ser modificadas para que produzcan una comb combinación idónea para tratar diferentes tipos de eh, insectos. Las proteínas, asimismo, también pueden ser modificadas para mejorar su efectividad y su espectro de acción. El uso de agentes externos para el control de plagas resulta mejorado para la pro producción por, cuando son producidos por la misma planta. Es decir, la planta la, la, los produce y se autoprotege. Las técnicas de mejora vegetal basadas en procesos naturales como es la infección con Agrobacterium tumifaciens permiten la producción en la planta de estos compuestos externos. El empleo desde hace 20 años de cultivos de este tipo ha permitido la reducción considerable de, del empleo de productos de síntesis y una mejora en la productividad. Esto no acaba aquí, sino que se continúa estudiando. Actualmente se están implantando la introducción de más proteínas de tipo CRI, otro tipo de proteínas insecticidas también producidos por bacilos, denominados VIP, que, no que no se originan en la etapa de y otro tipo de plantas cuyo, eh, cuyo estudio se encuentra más retrasado es la expresión de proteínas de origen vegetal, como pueden ser lectinas o bacterianos, como pueden ser las quitinasas. Desde hace una década se están estudiando nuevas aproximaciones, como es el empleo de RNA de interferencia, que sirve para silenciar genes vitales para los insectos o genes que les permiten sobrevivir a productos tóxicos producidos por la planta. Aquí aparecen algunas citas bibliográficas que eh, podéis consultar si queréis ampliar la información. Muchas gracias.